A veces hacer música con sentido para que la gente pueda escuchar y pueda sí, sí. Hacer música. Uh, uh, sí, sí. Sí, bam, bam, bam, bam. Yo, bebé. Bebé. bebé. Tú no ves lo que está pasando en la calle, muerto todos los días, es el detalle. Droga, narcotráfico, eso es lo que pasó. Bum, la pa' los niños. Okay. Salimos pa' la calle con música potente No me importa lo que hable la gente Vamos a llevarle fuerza al indigente Que perdido está Salimos a la calle con música potente No me importa lo que me diga la gente Salimos a la calle a buscar indigente el Oy, de la verdad. Yo no soy de la gueto, mucho menos Cocoyuela y esta remi va sonando sin dejar de secuela Venimos directamente de la vieja escuela, predicando de Cristo a la nueva escuela Hablando claro en esto, somos la crema Ya deja dilema, tú llamas. Corriendo por mi vena, se ve envolto el elemento. Volvimos a la escena, ya. Yeah. Ya tú sabes que esto lo hacemos con amor, ok. El dinámico, oye, oh, yeah. el elemento original. Yeah. Salimos a la calle como si capone. calle con música potente, no me importa lo que de mi hable la gente, dejándole yeah. mensaje al delincuente, es que he perdido está. En esa la barra yeah. empiezo a partir, me dice mírame, sí. mírame en sí, vamos rompiendo ah. como si fuera WBPA, yeah. esto no, no es en yo la rompo yeah. como pez, mira sí. como este piso parte en sí. cuatro barras y yo sigo rapeando, la sigo pegando en esta sonando, yo sigo elevando, uh. muchos me dicen que tranquilo mi bandero, yo voy elevando, me dicen no, pero yo sigo confiando y digo, oh my love, my love, my love, Golden House, esto sí que es el elemento. Ya voy pa' voltió pa' cuchito. Dime la solo no